Estos fueron algunos de los calificativos que Miguel Ángel Díaz Alejo y Miguel Betances usaron uno en contra del otro en medio de una sesión en la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Hoy Betances, conocido también como Miguelito, uno de los protagonistas de la peculiar escena, quien fue acusado abiertamente de ladrón, explica el detonante de la acalorada discusión. Cuando él era presidente de, de la sala capitular, esas evaluaciones que nosotros hicimos ayer fue la que él debió de haber hecho cuando él era presidente de, de la sala y cuando se aprobó el presupuesto el 29 de diciembre del 2017. Porque es lo que está alegando como que nosotros di que está uno de que está tapando de que cuestiona di que el alcalde, pero nosotros en ningún momento hemos tapado nada, simplemente son unos reintegros de cheque. Eh, que se hacen normalmente, aparentemente lo que pasa es en el fondo que ellos están teniendo problemas eh, aquí con la administración y parece como que ayer los reformistas A pesar de ser tachado de ladrón, lo que pone en duda su integridad, afirmó no procederá jurídicamente contra su homólogo. No, no, no, creo que eso son cuestiones desde de, el momento, creo que... Él no tiene ningún argumento pa, para eso, creo que eh, Miguel y yo siempre hemos sido compañeros y esas son cuestiones que pasaron ayer, creo que no... Que no. No pasarán la cosa de ahí. En cambio, Díaz Alejo, conocido también como Miguelín, acusa a Betances y a la presidenta de la sala capitular de este municipio, doctora Evelyn de la Cruz, de poner traba a comisiones de investigación. Entonces lo que pasa es que hay una resistencia, hay una resistencia en el Consejo de Regidores. ¿Quién es resisten? resistente? Lo que está manejando el Consejo, ¿Quién? incluyendo ese regidor Rafael Betances, a que las cosas se conozcan de manera clara y transparente. ¿Quién es más? Pero ahí están, busca las la, la votaciones para que tú veas quiénes están votando a cada momento y cuáles son las oposiciones que hay. Y hemos tenido que recurrir a los instrumentos que pone la ley, que son los recursos de reconsideración. En este momento hay dos casos en la justicia de recursos de amparo en cumplimiento Porque no además hay de vetar, Además de vetantes, ¿quiénes son las trabas en la sala? Además de vetantes. Pero hay una comisión. Que él la preside. Hay una presidencia que la preside la doctora Evelyn de la Cruz. Que hay quien controla el debate en la sala capitular. En la doctora también. Pero claro que es parte de todo eso. Además, sostuvo y rectificó la acusación contra su homólogo. Quien hizo esa expresión fui yo. Quien usó esa expresión fui yo. Y yo creo que todo el que hace uso indebido de los recursos públicos. ¿Quién no tiene otro calificativo? Quien apaña hecho mal hecho, quien apaña acto de corrupción no tiene otro calificativo que no sea el que le establece el Código Procesal Penal La presidenta de la sala capitular restó importancia al enfrentamiento y no dio por sentado que se tomará con seriedad e iniciará una investigación Dos compañeros discutiendo discutiendo y no se pusieron de acuerdo sobre algo que se discutió ahí y nada, pero no pasó nada bueno, que habría que ver si lo que tienen prueba para decir eso, ya eso está fuera del mundo. Pero no se va a crear una comisión para investigar estas acusaciones tan fuertes. Habría que ver si no fue un momento. ¿Se va a crear o no una comisión? Lo, a, lo vamos a valorar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. <risa> No quiere, no quiere, no quiere, no